¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y, en cambio, tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegará el día en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Oh, Dios.